Hola, en... acá estamos en un nuevo video que estoy haciendo muy seguido porque estoy al pepe, así que el viernes saben voy a estar muy al pepe, así que voy a hacer cinco videos el viernes, sí, sí, no todo el tiempo de tutoriales, ¿eh? voy a intentar hacer Shooting Stars. Bueno, este tutorial va a tratar sobre que vamos a hacer una, vamos a arreglar un error. Que todos tenemos en acción que seguro que fuiste víctima de eso que es un error en la cual este ven estas ventanitas nos ven que hasta tengo el volumen y todo y eh, bueno esto ven que está esto le damos siempre a salir se cierra esa ventana pero pero siempre le doy a salir y no sale eso bueno, yo ahora mismo estoy grabando, viste Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Es simple Solo, ven, o sea Ves que les pone, este cartel de El action está corriendo Entonces el truco es hacer clic derecho Y acá En abrir tareas En el administrador de tareas Y estos tres, hay que dar a finalizar eh, Tarea Y cuando le van a dar Finalizar tarea el cosito va a dejar de molestar y lo cierran y eso ya va a desaparecer y bueno espero que les haya gustado este video y si la pantalla está en negro es porque casi no me quedó tiempo así que chau chau